Hola, mi nombre es Eric y el día de hoy lo que te voy a enseñar es a cómo animar logos como tom profesional, así como estarás viendo aquí en pantalla. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador y el primer logo que vamos a animar el día de hoy es el logo de Nike. Entonces, para esto nos vamos a ir aquí a donde dice nueva composición, le haremos un clic. Y estando aquí le daremos un nombre, en este caso lo llamaremos Logo Nike Después de esto lo que queremos es darle unas medidas Entonces en estas medidas le daremos 1920 píxeles de anchura por 1080 de altura Y le daremos a este archivo una velocidad de 30 fotogramas por segundo Después de esto lo único que queremos es dar en aceptar Bueno, una vez creado nuestro archivo lo que vamos a hacer es aquí en esta sección que se llama proyecto dar doble clic para traer nuestro archivo de el logo entonces le damos clic aquí y traemos nuestro archivo de illustrator también puedes traer un png y le damos en importar bueno una vez importado lo que hacemos es seleccionarlo y arrastrarlo abajo de esta manera con esto lo que hicimos fue traer nuestro logo, pero en este momento no se ve porque es color negro. Entonces para eso le damos clic aquí para mostrar la transparencia en el fondo. Y esto ya nos deja ver el logo de una manera mucho más fácil. Ahora lo que hacemos es darle el efecto relleno. Lo seleccionamos y lo arrastramos a nuestro logo. En este caso elegiré el color blanco. Le damos en aceptar. Bueno, después de esto lo que hacemos es quitar esta opción. Y como ves, ya podemos ver nuestro logo. Ahora le damos clic aquí y le damos en S. Ese lo que nos permite es modificar la escala. Entonces se la ponemos un poquito más grande para que sea más grande nuestro logo. Y le damos en 200. Bueno, después de haber modificado nuestra escala, lo siguiente que vamos a hacer es empezar a animar. Entonces para animar, lo primero que vamos a animar es la escala. Le damos S nuevamente y... Con Control y Shift y la flecha derecha nos vamos moviendo 10 frames por, en la línea del tiempo. 10, 20. Y aquí va a ser donde comience nuestra animación. Entonces le damos un clic aquí y eh, nos movemos otros 30 frames. 10, 20, 30. Y le damos clic aquí. En este caso queremos que comience con una escala del 100%. y llegué al 200% decimos que 1, 2, 3, 4 frames después en 200 nuevamente pero que aquí exagere un poquitico más la escala le aumentamos a 210 de esta manera y le damos n para que hasta aquí finalice nuestra animación damos enter para ir viendo la previsualización de esta manera listos ahora lo segundo que vamos a hacer es seleccionar estos cuadritos y damos F9 para que nos convierta esta animación de lineal a curva y esto hace que sea mucho más natural de esta manera bueno, lo siguiente que vamos a hacer es animar el trazo entonces para eso seleccionamos nuestro logo y con la herramienta de pluma que está acá lo que hacemos es seleccionarlo de esta manera Después de eso, lo que vamos a hacer es buscar el efecto llamado trazo. Lo seleccionamos y lo arrastramos a nuestro logo. Estando aquí, lo que hacemos es empezar a dar un color para ir viendo qué zonas van quedando seleccionadas y vamos aumentando el tamaño del pincel hasta que quede cubierto nuestro logo, de esta manera. Ahora, estando aquí, en el estilo de pintura lo cambiamos de donde dice sobre la imagen a revelar imagen original y lo que hacemos es mover aquí el fin donde dice 100% a 0% le damos clic en el relojito para que comience en esa parte damos U aquí para que nos muestre en donde estamos animando y donde comenzaba nuestra otra animación también la movemos de esta manera le damos aquí al final en 100% Y de esta manera empieza a revelarse nuestro logo e ir cambiando su escala. Como viste. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es también seleccionarlos y darle a F9. Lo reproducimos nuevamente. Como ves, está quedando súper chévere. Pero este efecto se puede mejorar un poco más. Entonces, para mejorarlo, lo que vamos a hacer es darle en completa para ir viendo cómo va quedando de verdad y acá en la dureza del pincel la disminuimos por ejemplo a un 50% y volvemos a mirar bueno, ahora lo siguiente que vamos a animar es la opacidad, para esto seleccionamos el logo y oprimimos T, que esto nos desbloquea la transparencia o opacidad. damos clic al relojito y volvemos a dar U para que nos muestre las propiedades que estamos animando nos movemos al final en donde dice esto de aquí y volvemos a dar clic aquí para agregar un fotograma ahora aquí está al 100% al final y lo que queremos es que al comienzo no esté al 100% sino por ejemplo al 20% y vol volvemos a seleccionar estos dos le en F9 y miramos a ver cómo va quedando nuestra animación como ves está quedando súper profesional lo siguiente que vamos a hacer es hacer que la animación no sea tan lineal entonces vamos a ir corriendo de a dos frames con control y la flechita uno, dos seleccionamos este uno, dos seleccionamos este Y esto hará que nuestra animación se vea mucho más fluida. Ahora. Para terminar de arreglar esta animación. Lo que vamos a hacer es seleccionar estos tres. Le damos aquí en donde dice editor de gráficos. Y estando aquí le damos clic derecho. Y le damos en donde dice editar gráfico de velocidad. Lo que vamos a hacer es modificar acá. Y le vamos a decir que comience rápido. Rápido termine lento comenzará rápido y terminará lento y aquí lo mismo pero sin exagerar tanto de esta manera damos nuevamente clic aquí y volvemos a mirar nuestra animación como es? que os está quedando súper chévere de pronto si sientes que queda un poquito raro, entonces le disminuimos un poco aquí de esta manera bueno lo siguiente que vamos a hacer es darle eh, esa animación de exageración cuando se está descubriendo el logo entonces para esa animación nos vamos por ejemplo aquí y lo que hacemos es seleccionar la herramienta pluma nuevamente y creamos una línea entonces, le damos por ejemplo clic aquí y clic aquí le decimos que esa línea tenga un trazado sea de color blanco igual que el logo y que tenga un trazado de 4 píxeles, le decimos que relleno no queremos que tenga y le damos en P posición y la movemos, por ejemplo, bueno una vez creada nuestra línea lo que vamos a hacer es darle una animación a esta línea, entonces desplegamos el menú que está aquí y le damos en agregar, estando aquí le damos en recortar trazados y si lo tienes en inglés te aparecerá como trimpad damos clic aquí y aquí en donde dice fin le damos en 0%. damos un clic aquí, nos movemos unos 5 frames de esta manera y damos 100%. Aquí nos movemos 2 frames de esta manera. damos clic aquí y nos movemos otros 2 frames adelante y le damos en 100%. Esto lo que hará es que aparezca una línea y desaparezca nuevamente, de esta manera. Si de pronto sientes que es muy rápido, podemos cambiar un poco los tiempos de esta manera. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es duplicar esta capa. Le damos control D, control D nuevamente. Y empezamos a rotar y a cambiar posiciones de esta manera. Vamos a una parte en donde se vea el logo para ir acomodando esto. Por ejemplo, este aquí. Lo siguiente que haremos es seleccionar nuestras tres líneas, las capas de aquí, y oprimiremos U para volver a ver las propiedades que estamos animando. Ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ponerlas un poquito más a tiempo aquí y que no sean todas a la vez entonces volvemos a mover dos frames 1 2 seleccionamos todos estos de aquí 1 2 y ahora seleccionamos estos de aquí para que vayan apareciendo una por una de las líneas no todas a la vez y después de eso seleccionamos todos estos y vamos en F9 para que se vea de una manera mucho más natural como verás quedó súper profesional y con esto finalizamos nuestra primera animación bueno, el segundo logo que vamos a animar el día de hoy es el logo de Discord para esto crearemos nuevamente un archivo como en el primer logo y traeremos nuestro logo para eso damos doble clic aquí y traemos nuestro logo de Discord le damos en importar Después de esto, seleccionamos nuestro logo y lo arrastramos a la línea del tiempo, de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer unas pequeñas modificaciones a este logo antes de animarlo. Entonces, la primera de estas es que vamos a crear un rectángulo y con este rectángulo vamos a cubrir los ojos de nuestro logo, de esta manera. Y le cambiamos aquí en el relleno al mismo color de nuestro logo, por ejemplo, así. Le damos en Aceptar. Una vez hayamos hecho esto, le damos clic aquí en esta espiral y le hacemos que siga esta capa. Entonces esto lo que hace es que esta capa de forma, si este logo se mueve, lo va a seguir. Así de sencillo. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer es quitar la vista de aquí y darle al candadito. Después de esto lo que vamos a hacer es acercarnos de esta manera y con la herramienta de elipse, vamos a recrear estos dos ojos entonces damos shift para crear un círculo perfecto de esta manera y a este le vamos a dar un relleno blanco por ejemplo de esta manera lo encogemos un poco damos a S para ir mirando la escala, por ejemplo aquí en la posición y lo que hacemos es cambiar el punto de anclaje que es este de aquí para cambiarlo es muy fácil nos vamos a esta herramienta que se activa con la tecla Y y lo cambiamos manualmente por ejemplo aquí más al centro posible damos control D para duplicar la capa damos P para mover la posición nada más y por ejemplo aquí ahora seleccionamos estas dos capas damos P y nos movemos un poquito hasta que cubra totalmente nuestros ojos por ejemplo así clic aquí y le damos en ajustar al 100% para ver nuestro tamaño real seleccionamos estas dos capas y le damos en la espiral para que sigan nuestro logo como es? todo sigue en el logo ahora quitamos el candadito y volvemos a darle la vista a este bueno después de esto lo que vamos a hacer es ya ahora sí empezar a animar entonces nos vamos al inicio de la línea de tiempo y por ejemplo nos vamos al segundo número 2 damos en P posición, le decimos clic aquí en el relojito para que esta sea nuestra posición final y nos vamos al segundo número 1 pero en el frame número 20 por ejemplo y lo que vamos a hacer es que primero nuestro logo venga de abajo hacia arriba entonces para eso cambiamos la posición de esta manera lo seleccionamos y lo que vamos a hacer es alejarnos del canvas y modificar la curvatura que tenga esa animación para que no sea tan lineal por ejemplo de esta manera y que venga un poquito del ladito por ejemplo así ahora le damos nuevamente a ajustar al 100% para ver nuestra animación y lo que va a pasar es que venga de la izquierda y suba de manera por ejemplo si sientes que es muy exagerado lo podemos modificar por ejemplo algo así ahora lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar estos dos y oprimir F9 para que sean lineales después de esto lo que vamos a hacer es irnos a editor de gráficos y decirle que comience a bueno, darle aquí en editor de velocidad para que lo puedas ver de esta manera y aquí lo que vamos a hacer es moverlo de esta manera para decirle que, que termine lento tomamos así y de esta manera le decimos que comience rápido y termine lento ya vas a ver cómo cambia la animación damos enter para ver la previsualización y ves? comienza súper rápido y termina lento ahora para hacer que esta animación se vea mucho más natural lo que vamos a hacer es añadir un desenfoque de movimiento, para eso nos vamos a esta opción de aquí y le activamos dándole clic aquí eso es lo que hace ya crearnos un desenfoque de movimiento para que se vea mucho más natural por ejemplo así ahora lo siguiente que vamos a hacer es que nuestro logo mire de lado a lado entonces mire primero hacia un lado, después hacia el otro y mire al frente damos U para ver lo que estamos animando y nos movemos por ejemplo 10 frames, 11, 12, 13 frames, por ejemplo damos clic aquí para que repita este frame y al comienzo esté quieto, damos otros 10 frames y por ejemplo ahora sí, hacemos que se mueva primero hacia este lado un poquito, damos otros 10 frames seleccionamos este, damos control C para copiar, control V para pegar entonces vuelve a mirar al frente otros 10 frames y ahora hacemos que mire hacia el otro lado. Por ejemplo así. Y damos otros 10 frames. Copiamos este, control C, control V. Y con esto ya tenemos un personaje que mira de lado a lado y vuelve a mirar al frente. Y miramos a ver cómo va quedando nuestra animación. Como ves, pareciera que solo se moviera de lado a lado. Para dar la impresión que está mirando hacia un lado hacemos que el cuerpo tenga una curvatura cuando mira hacia un lado y que los ojos se muevan entonces para dar primero esa curvatura nos vamos aquí en donde dice efectos y ajustes preestablecidos y buscamos el efecto llamado slant lo que hacemos es seleccionarlo y arrastrarlo a la capa del logo tanto allí lo que vamos a hacer es por ejemplo aquí cuando se mueve a este lado, entonces que comience desde aquí, le damos en clic. cuando comienza en cero, el efecto es land y ahora lo que hacemos es animar por ejemplo, de esta manera un poquito, para que se mueva hacia ese lado nos vamos nuevamente aquí le damos en cero para que vuelva a mirar al frente y ahora en menos 8 para que un poquito hacia el otro lado y nuevamente en cero. Entonces, esto lo que va a dar es la impresión de que le está girando hacia un lado y hacia el otro. Como estarás viendo a continuación, bueno. volvemos a mirar. ahora lo que vamos a hacer es animar nuestros ojos entonces para animar nuestros ojos es súper sencillito entonces primero que vamos a hacer darle en P damos y damos U para ver cómo es nuestra animación, por ejemplo aquí termina la subida, entonces estando ahí vamos a seleccionar nuestros ojos, Estamos en ahora sí damos clic en el relojito y lo que hacemos es que esa sea la posición final de nuestros ojos y lo que queremos es que cuando estemos animando esto los ojos vayan de abajo hacia arriba entonces lo que hacemos es cambiar la posición de esta manera por ejemplo pero desde el inicio y algo muy leve por ejemplo ahí cuando vaya subiendo el logo también nuestros ojos lo irán haciendo y miramos como va quedando de esa manera ahora lo siguiente que vamos a hacer es que estos dos vayan girando hacia el lado que va girando la cara estando aquí por ejemplo le damos nuevamente para que mantenga esa posición y aquí cuando voltea a mirar al primer lado entonces seleccionamos ambas y hacemos que mire hacia ese lado que volteó le damos nuevamente Seleccionamos estos dos y hacemos que mire al frente, nuevamente, ahora hacemos que mire hacia el otro lado y nos vamos al final y hacemos nuevamente que mire al frente, control C, control V, control C, control V y volvemos a mirar nuestra animación. Bueno, después de haber animado la posición de nuestros ojos, lo siguiente que vamos a hacer es dar unos detalles finales. Estos detalles finales es que, por ejemplo, al comienzo vaya abriendo los ojos a medida que va subiendo y al final parpadee un ojo. Entonces esto es muy fácil. Para esto seleccionamos nuestras dos capas de los ojos, damos Control-D para duplicar y lo que vamos a hacer es que estas capas cambiamos el color para no confundirnos por ejemplo a fucsia de esta manera y le cambiamos el menú normalmente lo tenemos en esta manera le damos en conmutar definidores y ya nos abre unas nuevas opciones entre estas está el que nos sirve que es mate de seguimiento le decimos aquí en ninguno a Alfa mate capa 4 sería esta de aquí y en este le damos en Alfa mate capa 5 pero en invertido para que supuestamente desaparezcan nuestros ojos pero lo que realmente está pasando es que estas capas se están cubriendo a estos Vamos un poquito más de escala para que los cubran totalmente y lo siguiente que vamos a hacer es en posición ir jugando con la posición entonces comienzo de esa manera tapando totalmente los ojos damos clic en el relojito y nos guiamos aquí con la U con nuestra animación para ir viendo cómo animándose cuando haya subido totalmente nuestros ojos estarán abiertos entonces para que estén abiertos lo que hacemos es cambiar la posición seleccionamos y vamos en F9, estamos aquí en el editor de gráficos y hacemos que esta acción comience lento rápido de esta manera y termine lento, damos clic nuevamente aquí y volvemos a mirar de esta manera, ahora para dar un efecto más natural a esta animación lo que hacemos es volver a cambiar de menú y activamos el desenfoque de movimiento en todas estas capas y volvemos a mirar finalmente lo que vamos a hacer es que uno de nuestros ojos parpadee extendemos un poquito el tiempo acá y nos volvemos a guiar de esta capa para ir animando Nos sentamos en U para ver lo que ya hemos animado ah, no. seleccionamos la capa que cubre ese ojo, vamos en P de posición le damos clic para que se mantenga ahí y que al final, por ejemplo, parpadee, ponemos unos frames más y vuelva a abrir el ojo. De esta manera, Miramos nuestra animación y de esta manera animamos nuestro logo de Discord. Ya si quieres puedes detallarlo un poco más en tu casa y con más tiempo. Bueno, el último logo que se va a animar el día de hoy, pero no menos importante, es el logo de Twitter. Para esto, volvemos a crear nuestro archivo, como en los anteriores logos, y traemos nuestro logo. Damos doble clic aquí, seleccionamos nuestro logo y le damos en importar. Después de esto, seleccionamos este logo y lo arrastramos a la línea del tiempo. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez arrastrado, es hacer unas pequeñas modificaciones para poder animarlo de una manera mucho más personalizada. Entonces lo que vamos a hacer es separar nuestro logo en cuatro partes. El cuerpo, las alas y la parte del pico de arriba y la parte del pico de abajo. Entonces para esto seleccionamos nuestro logo, nos acercamos con Z y con la herramienta de pluma activándola con G y teniendo seleccionado nuestro logo vamos a empezar a hacer una máscara de capa de esta manera como ves no tiene que ser súper exacto por ejemplo aquí ya seleccionamos nuestra primera parte que es el cuerpo le damos clic aquí y le damos en cambiar nombre a esta capa la llamaremos cuerpo le damos clic ahí y duplicamos con control D a esta capa la llamaremos alas entonces cambiar nombre y le damos en alas lo que vamos a hacer es extender esta capa y aquí en máscaras darle en suprimir para que nos elimine la capa, la capa de máscara que acabamos de hacer damos clic aquí en el candado para no afectar la capa de cuerpo bueno, le quitamos el ojito primero y ahí sí y ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestras alas para seleccionar nuestras alas seleccionamos la capa y le damos en la herramienta de pluma que se activa con la tecla G de esta manera como ves, seleccionamos ya nuestras alas. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar las partes de los picos de arriba y de abajo. Entonces, quitamos el ojito, damos control D para duplicar, damos candadito a esta y a esta la vamos a llamar pico parte arriba o pico arriba. Le damos en el ojito para poder ver, desplegamos el menú y aquí en máscaras damos en suprimir para eliminar nos acercamos nuevamente y hacemos la selección de la parte del pico de arriba no tiene que ser tan exacta, puedes dejar un espacio por aquí para que a la hora de animar no se vaya a cortar seleccionamos nuestra capa y damos en G para utilizar la herramienta de pluma nuevamente y volvemos a repetir el proceso bueno como ves ya apartamos nuestras diferentes cuatro partes en diferentes cuatro capas entonces lo que vamos a hacer es darle al ojito para ir viendo todas. Y ya como es, veo como al comienzo, pero a la hora de animar nos va a dar muchas más facilidades. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar estas tres capas, darle en la espiral y decirles que sigan al cuerpo. Con eso cuando muevas el cuerpo, todas estas se van a mover sin que tú las tengas que animar. Entonces lo primero que vamos a hacer es animar la posición del cuerpo. Entonces aquí le vamos a dar en ajustar al 100% estamos en P posición y por ejemplo nos vamos al segundo número 3 damos clic aquí y vamos a decir que venga de arriba y gire un poquito cuando esté aquí cerquita entonces nos vamos por ejemplo al segundo 1 le decimos que salga por ejemplo algo así de arriba y modificamos la trayectoria entonces damos G y cambiamos esta trayectoria para que sea un poco más curva de esta manera y miramos cómo va quedando nuestra animación en este caso por ejemplo está un poco lenta entonces por ejemplo le vamos a quitar un segundo ahora está muy rápida, entonces vamos modificando según lo que vamos viendo por ejemplo ahí me gusta, entonces lo que vamos a hacer es seleccionar estas dos frames de esta manera, vamos en F9, vamos aquí en editor de gráficos, damos clic derecho y le decimos en la opción que dice editar gráfico de velocidad entonces lo que vamos a hacer es que esta animación Comience rápido de esta manera y termine un poco lento. Damos clic aquí y volvemos a ver nuestra animación de esa manera. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es animar la rotación. Entonces, le damos en R para que nos active la propiedad de rotación. Damos en U para ver todo lo que estamos animando. Y por ejemplo, aquí le damos clic para que quede al final así cuando esté un poquito antes hacemos que esté un poquito inclinado, por ejemplo 10 y aquí al comienzo por ejemplo que esté en 30 de inclinación para que a medida que vaya bajando se vaya girando, vaya rotando de esta manera vamos en F9 y volvemos a mirar hacemos que sea un poquito más lenta de esa manera bueno lo siguiente que vamos a hacer es darle el efecto de desenfoque de movimiento para que sea mucho más natural vamos en U para ver cómo va quedando nuestra animación y le vamos a dar un poquito de rotación otra vez para dar un efecto un poco más animado por ejemplo así bueno, lo siguiente que vamos a animar son las alas para animar las alas es muy fácil entonces nos vamos al comienzo vamos en S para la escala vamos aquí en U para ver las propiedades animadas y aquí le damos en 100%, nos movemos por ejemplo 5 frames, 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames y le damos en menos 100, después de esto le damos otros 6 frames y damos en 100, nos movemos así varias veces y vamos cambiando a 100 y menos 100, a 100 y menos 100, de esta manera entonces lo que vamos a hacer es ver nuestra animación, lo que hicimos es hacer que al cambiar la escala a 100 y menos 100 dé el efecto de que está volando nuestra ave que está revoloteando sus alas y lo que hicimos es que al comienzo sea más lento y al final más rápido, con eso va frenando. de esta manera vamos aquí en F9 y volvemos a ver nuestra animación. De esa manera. Ahora, lo siguiente que vamos a animar. Volvemos a darle también aquí en desenfoque de movimiento. Y ahora sí, lo siguiente que vamos a animar es nuestro pico. Entonces, nos guiamos del cuerpo, vamos U, para ver cómo estamos animando. Por ejemplo, cuando haya llegado a esta posición. Queremos que mueva su pico, como cuando están cantando entonces vamos, boom, y lo que vamos a hacer es darle en P posición nos acercamos pero antes de empezar a animar la posición lo que hacemos es cambiar el punto de anclaje entonces para esto nos vamos a la herramienta de Y cambiamos el punto de anclaje de acá y lo que hacemos es la posición dejarla quieta ahora lo que hacemos es darle en R para darle en rotación damos aquí clic y vamos a ir cambiando la rotación cada 2-3 frames, por ejemplo. Entonces pues la cambiamos hacia arriba, por ejemplo. Pues volvemos a 0. Pues le damos en 7, por ejemplo. 0. Eh, y vamos probando valores un poco al azar y finalmente en 0 para que el pico vuelva a su posición inicial seleccionamos estos damos en f9 y repetimos el proceso con el otro pico seleccionamos estos frames y le damos en f9 y finalmente espero hayas disfrutado muchísimo este vídeo y que hayas aprendido mucho porque yo lo disfruté bastante bueno